Santa, estamos aquí en la localidad de Villa Tesey, en el partido de hurlingham Contamos en varias ocasiones que el libro que compone la creatividad, el talento, el mundo artístico de hurlingham está escrito por páginas que van, sobre las cuales van poniendo su firma distintos protagonistas, músicos, pintores, escritores. Hoy vamos a adentrarnos en una disciplina a la que pocas veces nos hemos referido, eh, sobre todo porque no, los que estamos en otras áreas, en otros ámbitos no nos hemos adentrado demasiado justamente en la disciplina de la danza. Hoy lo hacemos de la mano de Luciana Koselevich una bailarina de aquí, de Burlingame, con una carrera importante, con una proyección todavía más. ...y que nos va a contar un poco de su historia de vida, de su presente y también, por supuesto, de sus anhelos. Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ubaldo. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, arrancamos contando siempre que hablamos con algún protagonista de, en este caso, de una disciplina artística... ...de sus comienzos, de su origen. ¿Cómo empieza la danza en tu vida? ¿Quién descubre a quién? Bueno, yo empecé más o menos a los 4 o 5 años cuando era chiquita porque mi mamá había hecho danza clásica también de uh -huh. pequeña como un hobby, como una actividad en sus tiempos libres y quería que yo además del jardín hiciera algo extra. Uh -huh. Entonces empecé a asistir a la escuela de Graciela Carpintero de acá sí. del municipio de Burlingame uh -huh. y empecé a desarrollar la actividad. Eh, por la tarde, dos veces por semana y bueno, cuando me quise dar cuenta ya se había vuelto mi, mi, la mayor parte de mi tiempo esa uh -huh. actividad. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo advertías que esa...? O sea, ¿cuánto influía en tu vida si esto tenía que ver con, con una meta que vos te ponías o iba ganando ese espacio en tu vida porque sentías esa pasión y demás? Claro, si bien empezó como si fuese un juego, un uh -huh. hobby, cuando fui siendo un poco más grande, empecé el secundario, ya estaba finalizando el primario, empecé a sentir que eso era algo que realmente me gustaba, lo que me quería llegar a dedicar de grande. Uh -huh. O sea, como una posible salida laboral también para sí. mí, y bueno, más que un hobby, sino dedicarle el tiempo completo a eso que me gustaba, que me hacía feliz, uh -huh. eh, que me hacía sentir plena. Eh, hablabas recién de que veías que esto iba ganando tiempo en tu vida eh, ¿de cuánto tiempo hablamos en la vida de, en cuanto a la dedicación, a ensayos, prácticas bueno, a todo lo que implique la actividad? Y hoy actualmente todos los días, le dedico todos los días, de lunes a domingo o sea, por más mínimo que sea, dos horas por día, siempre le dedico o sea, es una disciplina que... Tiene que tener una continuidad, tiene que tener disciplina, dedicación, constancia, porque si no, no se puede llegar uh -huh. a lograr los objetivos que uno tiene. Eh, Luciana, recién decías que, bueno, de a poco veías que esto se iba transformando en una pasión, pero pensada con ese horizonte serio, firme. Eh, ¿Quiénes te iban marcando también? Uno se va midiendo y va diciendo, bueno, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, pero además lo hago bien. ¿Quiénes fueron importantes en ese camino? Y sobre todo mis maestros, uh -huh. que son quienes saben indicarte, quienes, quienes saben guiarte al momento de, de tomar decisiones, de probarte en instancias mucho más eh, difíciles, diferentes. Ellos son los que más saben, los que mejor te aconsejan las cosas que vos tenés que ir sabiendo y haciendo. Uh -huh. Me imagino que como en todo camino hay cuestiones que son de placer, de gusto, de esto que vos mencionabas, ¿no? De una pasión que se convierte en una idea para tu vida, pero que al mismo tiempo implica, toda elección implica un renunciamiento. ¿Qué cosas tuviste que dejar de hacer desde la niñita que arrancó, la adolescente, la joven que sos? Y, por ejemplo, muchas actividades con amigos, salidas, uh -huh. Eh, no sé, mi tiempo libre en general, sí. empezar a dedicárselo solo a eso. Claro. O sea, tener en claro mis prioridades, a dónde quiero llegar, qué es lo que por ahí no es tan importante que puedo dejar de lado, evadirlo, uh -huh. como para, para poder disponer de mi tiempo. Uh -huh. Para alguien que surge de digamos, la escuela, la formación en la provincia de Buenos Aires, insertarse en otros escenarios, eh, transponer algunas fronteras que tienen que ver con que Dios atiende en capital, ¿no? Como siempre sí. se dice. Eh, ¿Es un trabajo costoso? En tu caso, ¿cómo fue? Y cuesta un poco por ahí el tema del viaje, que mm -hmm. lleva tiempo, eh, el traslado desde provincia hasta capital sí, claro. siempre requiere de mucho mm -hmm. tiempo. Pero bueno, yo por suerte me pude ir manejando, ir administrándolo como para que no sea un impedimento para mí que, que sea en capital. Claro. Porque, claro. quieras o no, sí o sí... Eh, Hay que estar ahí. Claro, es, es necesario claro. en cierto punto, ya sea por los teatros, uh -huh. por algún que otro maestro que reside ahí, un seminario, una clase especial, un concurso, o sea, requiere de, de traslado. Eso de. vos mencionabas que en el arranque empezaste en la escuela de Graciela Carpintero, al menos tus, tus primeros pasos tuvieron que ver con eso. Posteriormente, ¿dónde fue desarrollándose tu formación? Eh, posteriormente conocí a Juan Pablo Ledo, un uh -huh. profesor, primer bailarín del Teatro Colón, con el que comencé a tomar seminarios. Y más adelante eh, me regularicé y tomo clases mínimo una vez por semana con él, uh -huh. al eh, día de hoy. ¿Siempre clásico o incursionaste en otras disciplinas? No, también, ¿también danza contemporánea me encuentro haciendo actualmente ya uh -huh. desde hace cuatro o cinco años porque es importante también para un bailarín formarse eh, en todo tipo de aspectos, tener también... Eh, una base en danzas más modernas para uh -huh. adaptarse a la sociedad de hoy en día, no quedarse solamente con claro. el clásico, que es tan milenario eh, y también jazz, un poco de jazz. Uh -huh. eh, en cuanto al cuidado de, de una bailarina, en este caso, alimentación, entrenamiento, más allá de las cuestiones propias de, de la danza, ¿cómo, ¿cómo transcurre tu día respecto a eso? Sí, casi siempre con, con mucho cuidado, o sea, uh -huh. cuidándome del tema de las lesiones es fundamental, Ajá. el precalentamiento previo a las clases, llegar claro. temprano para poder prepararse, empezar a, a despertar el cuerpo de a poco, hidratarse mucho, descansar uh -huh. bien, claro. todas esas cosas son fundamentales. Fundamentales. Eh, a medida que tu camino fue, fue creciendo, me imagino también el ámbito se convierte se torna más competitivo en cierta sí. manera eh, cuando tuviste que competir cuando tuviste que medirte hasta por uno mismo eh, con otras bailarinas formadas en otros ámbitos ¿cómo como resultó la experiencia y al principio es un poco duro más que nada cuando sos chiquito claro. pero después vas eh, conociendo personas nuevas eh, conociendo otros entornos diferentes y bueno, no, no hay otra opción más que amoldarse uh -huh. y formar tu propia personalidad para claro. poder desenvolverte lo mejor posible, uh -huh. llevarte uh -huh. bien con todos, eh, ser parte del ambiente. Claro. Y en base a la experiencia que te traslada tu, tu maestro, la que vos fuiste recogiendo, eh, ¿la danza clásica hoy qué lugar ocupa dentro de las expresiones artísticas, consideras, de la Argentina? Y no, no está muy fomentada actualmente, no es algo de lo que la gente pueda disponer fácilmente, uh -huh. por eso considero que es importante que haya oportunidades, claro. eh, haya ambientes culturales en los que se pueda desarrollarlo, eh, donde se pueda dar a conocer claro. un poco más de lo que es. Uh -huh. Y hoy, tu actualidad como bailarina, ¿dónde, dónde te tiene? ¿En qué proyectos se qué realidades? Y hoy en día me encuentro eh, junto al Joven Ballet Argentino, que es una compañía independiente. También me encuentro en el Ballet de Cámara de Burlingame, como mencionaba antes, de mi maestra Graciela Carpintero. Y bueno, también eh, explorando y viendo cómo expandir mis horizontes. ¿Hay alguna posibilidad para aquellos que están enganchados con la obra de Burlingame de poder apreciar no solo tu calidad artística, sino también la de quienes forman parte de este, de este Ballet de Burlingame? Sí, si quieren me pueden buscar eh, por uh -huh. mi Instagram, que sí, es donde claro. comparto actualmente todo lo que hago, parte de mis ensayos, eh, mis entrenamientos diarios. Eh, estoy como Luko Selevich, o si también en las presentaciones, que yo por ahí siempre voy, voy anunciando las fechas, los bien, horarios. Bien. Por ejemplo, ahora el 30 de abril vamos a estar aquí mismo en el Centro Cultural de Puerto Marechal de Villa Tesey con la obra de La Bella Durmiente, uh -huh. que forma parte del repertorio clásico. Yo voy a estar interpretando Aurora, si Dios quiere. Así que bueno, están todos más que invitados. La entrada es libre y gratuita. Bien, repetime por favor tu Instagram para aquellos que quieran ir seguramente ahí agendando alguna de las actividades que te tienen a vos como partícipe o como protagonista. Es Lu con U, Koselevich con K. S y B corta. ¿Dónde está el horizonte que te fijaste como bailarina? Y en, en una compañía profesional importante, o sea, mm -hmm. ya sea a nivel nacional, internacional, me gustaría estar en algún cuerpo estable, ya sea como solista, como primera figura, cuerpo de baile, mm -hmm. iremos viendo. ¿Hay algunas posibilidades? Eh, ¿Existe alguna idea de, no sé cómo será en la cuestión de formular las las proyecciones que uno tiene, eh, darse a conocer. Siempre estar atento a las audiciones, a uh -huh. los concursos que son los lugares en los que uno puede darse a conocer, uh -huh. probarse como decías vos antes eh, y tener la oportunidad de ingresar en, los, en el ambiente que uno está buscando para uh -huh. poder expandirse. Eh, obviamente están detrás de cámara, me imagino que fueron fundamentales en tu vida, eh, además de tus padres, de ellos hablamos. ¿Quiénes te acompañaron? ¿Quiénes te sostuvieron en algún momento de flaqueza que suele presentarse cuando las exigencias son muchas? Sí, sobre todo ellos que son uh -huh. los que me acompañan, los que me llevan siempre. ¿Siempre están? Sí, ellos. Bien. ¿Qué le recomendarías a una chiquita que como vos, a los cuatro años, quiere empezar a garabatear los primeros pasos de danza? Hacer lo que le gusta, eh, no ponerse límites, tener alguna meta con con proyección a futuro, eh, dedicarle tiempo, tener constancia, disciplina, y esas son las claves que para mí son fundamentales y van a ayudar uh -huh. a cualquiera que quiera incursionar en este arte para, para que le vaya bien. Muchas de las que mencionaste son cosas que uno por lo general eh, recibe de su hogar, ¿no? Sí. Este, este, el compromiso, la disciplina, la exigencia, ¿qué otras cosas te enseñó la danza? Eh, es muy amplio, la verdad, porque uh -huh. en muchos aspectos ya te va formando, pero como mencioné desde el principio es eso, de la nota, de particularmente la... eso, la disciplina, la constancia, la dedicación, eh, la prolijidad, la calidad, es lo que más se puede destacar. Mm, y sirve para cualquier disciplina, no solo sí, para la danza. Sí, ¿no? no solo para la danza, sino uh -huh. para cualquier aspecto de la vida, de la vida. Te, lo, te va a solucionar un montón de cosas. Bien Luciana, un gusto. Ojalá que podamos encontrarte así en esos escenarios que te imaginas y en los otros en los que sos absolutamente protagonista. Muchas gracias. Gracias a vos. Luciana Koselevich pasó por la hora de Burlingame.